Estoy muy, muy emocionado y muy bendecido porque están aquí mis socios y grandes amigos, el doctor y coach, escritor, Israel Martínez, filántropo, Gracias, so, bienvenido. Eh, somos Gracias. socios ahí con, con unas farmacias en el Estado de México y muy prontamente en Monterrey, muy próximamente. Eh, y también al, al gran amigo y gran empresario y escritor y coach, al señor... Saúl Montesinos. Un placer, Saúl. Ya vi, muchas gracias. Un gusto que estén aquí. Gracias, igualmente. Estamos haciendo planeación estratégica, pero aprovechamos para hacer un podcast y. Y pues han fluido muchas cosas. La verdad es que cuando uno se junta con gente poderosa como ustedes, pues fluyen. Fluye la información y fluye todo para poder generar más. Y estoy muy contento. Han salido cosas muy, muy buenas. Estamos haciendo la planeación del próximo año, ¿verdad? Entonces. Está muy bueno duplicarte, duplicar, triplicar y la verdad las cosas que es muy factible sí, y eso pues. es lo padre. Han salido cosas mágicas, la verdad para mí es magia porque no estaba con me, en mi conceptos, en tu radar, en mi radar, en ese estándar, la verdad no estaba en ese estándar, pues es un, ese nivel, pero pues, gracias a Dios y gracias al equipo la neta gracias a los socios. Sí. Uh -huh. en, en mi caso estaba revisando los números del año pasado y vendimos lo doble oh, el, ay, bueno. del año pasado o sí ha sido muy con mucho beneficio para la empresa para mí personalmente también porque he aprendido mucho he cambiado porque me he rodeado de de un socio con mucha inteligencia, con mucha sabiduría Con mucho conocimiento y, y me lo ha transmitido Y es lo que he aprovechado al 100 Intento aprovecharlo al 100 cada vez que tengo una junta contigo Cada vez que vengo acá contigo a aprender de ti Y llevarme todo lo que pueda, ¿no? En mi conocimiento Para aplicarlo en mi negocio Y, y en mi persona, en mi familia Bueno, en, en todo lo que engloba ser empresario. Ahora estás sanas, gente ¿eh? nah, nah. <risa> <risa> ¿También? Hacer? No me lo puse a hacer burpees y ya se quitó y vete a correr Y es, la verdad no son cosas muy sencillas Pero sí. que con la experiencia se van dando Y fíjate que o sea yo pienso Y, y del podcast va a tratar de cómo Cómo escoger un socio ¿eh? O sea, cómo hacerle para escoger un socio Y Yo pienso y hay, hay de dos O sea, una es, pues agarras un socio capitalista O agarras un socio que te Que te dé Esa mentalidad de crecimiento y pues las dos son válidas, ¿no? Sin embargo, yo, yo lo pienso, ¿eh? o sea, yo digo, es, es mucho más importante que, anda, no nada más que alguien te dé algo económico, sino que te dé la capacidad y sobre todo la experiencia, ¿no? De, oye, pues llegar de un punto A a un punto B, ¿cómo le hago? O de un punto A a un punto Z y que pues ya se haya recorrido el camino, ¿no? O sea, yo pienso que ustedes lo ven con, con su gente... Cuando pues, te dicen, oye, quiero ganar... 20, 30, 50... Pues ustedes que ya están en millones... Es... Pues tiende a verse sencillo, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes están haciendo sus planeaciones... Se los juro que yo digo, pues es... Es muy factible, vamos a llegar al millón de dólares... Vamos a llegar al millón de dólares... O sea, en dos años, en año y medio... Y... Pues la mayoría lo ve imposible... Pero pues cuando ya hay un sistema atrás... Cuando ya hay la experiencia... Realmente todo el capital del mundo no lo vale más que lo que está en la cabeza ¿eh? Porque esto que está acá hace que sucedan las cosas en, en muchas partes sobre todo, sobre todo que son herramientas, o sea, no es algo como de la NASA O si no son herramientas muy sencillas Parece de la NASA Sí, parece muy esotérico <risa> Parece esotérico, o, o tiene también partes que ver lo esotérico Para mí la verdad son horas de vuelo Esas horas de vuelo que alguien más recorrió que alguien más igual y hasta tuvo algunos altibajos, pero esa, esa la verdad, esa experiencia, esa experiencia genera, eh, en otras, aplicadas en otras personas, genera cambios radicales. Primero en la forma de pensar, en la forma de actuar, en los sentimientos y emociones, y obviamente se aplica todo el tiempo para la hora de, de ayudar a más personas. Mientras más ayudo, obviamente me pasa a mí, mientras más ayuda a gente, obviamente me va mejor a mí. Es un, es, una, es un ganar ganar siempre simbiosis. una simbiosis y un apalancamiento gigante es un apalancamiento gigante simples conocimientos, o bueno no es, no es tan simple porque son pequeñitos enfoques que al final del ejercicio todo suma en una ganancia gigante primero acá y acá en alma y en conocimiento, en emociones y después en resultados económicos, siempre siempre llega lo económico sí en mi caso el el tener un socio como David ha ah, pues mi vida completamente. Primero mis hábitos, que el hacer ejercicio todos los días, parte temprano, eh, la alimentación, o sea, son hábitos que, que he modificado porque los he visto, esos hábitos los veo reflejados en David. Y bueno, es, es un cambio impresionante en mi salud, en mi economía, lo que puedo ayudar a, mi, a la gente que se rodea, ¿no? Conmigo, como dice David, a veces no es necesario un, Darles dinero Pero si les transmito lo, Mis conocimientos, lo que yo aplico Diario a diario para tener una salud Estable y mejorar Todos los días, les puede Cambiar su vida también A, a la gente que, se, que me rodea A veces no es necesario dinero Claro que es muy importante Y yo lo, lo acepto Pero los conocimientos que, que puedo transmitir A mi gente para que estén bien Físicamente y tengan la suficiente energía Para poder también tener resultados Económicos Increíbles, bueno eso Lo he aprendido con, con David Gracias ¿Tienes que decir algo? Ah, ¿todo? Te aflora <risas> Te pulula Pues sí la verdad La verdad ha sido cambios radicales desde que te conocí Pequeñitos detalles Que he ido sumando a la vida Y obviamente eh, en, el, en el actuar en el actuar, después de, de primero pensarlo y sentirlo como les platicaba, eh, en el actuar genera cambios radicales en mí, en las personas que están más cercanas a mí. Y obviamente es como asociarme con mi propia familia, eh, ahora sí desde, desde, el, desde el alma. Porque la verdad, esos eso son cambios benéficos primero para mí y, y eso les enseño a, todo mi, a toda mi familia. Eh, ya considero a, a la gente que trabaja conmigo mi familia. Y pues obviamente espero que primero eh, me vaya bien a mí y a mi equipo de trabajo Y después obviamente estén como predicando y predicando y predicando para ayudar a mucha gente Porque obviamente esto es lo más importante para que México completamente salga adelante Y, y que haya cambios radicales, primero que nada en la forma de pensar, en la cultura Y eso seguro que va a generar cambios radicales en la economía eh, a nivel nacional Sí. Y, y fíjate que es, es algo que acabas de decir, ahorita venían en, en, aquí en Gonzalitos y había un panorámico que decía I rise, we rise, o sea, para los que no hablan inglés pues métanse clases, ¿eh? Nada <risa> no se crean, bueno sí métanse pues pero sí, bueno. significa yo crezco, nosotros crecemos y una de las cosas que yo considero siempre como socio es yo necesito que a ustedes les vaya bien o sea, si a, si a mí va bien, a ustedes les va a ir bien. Entonces, es, yo siempre estoy viendo cómo hacerle que a mis socios, que a la gente que trabaja conmigo, que a mi familia les vaya bien, porque a mí me hace crecer. O sea, y yo les platicaba hace rato en, en la mañana, platicaba con, con Israel y con Saúl, que yo busco que a mis socios siempre les vaya bien porque ellos me hacen generar. Entonces, a mí me llega dinero, inmediatamente lo reparto. Entonces, Tienes que darte cuenta que cuando estás en un ecosistema con tus socios, con tus mejores empleados, tienes que hacer que a todos les vaya bien, pues. O sea, y tienes que repartir y eso crea una dinámica que siempre hay dinero. Siempre hay dinero, siempre hay dinero. Y yo les decía que a mí me queman las manos. O sea, literalmente cuando cae dinero siempre en la cuenta yo estoy viendo cómo lo voy a repartir. Y es muy bonito porque usualmente me meto en problemas porque pues tengo que repartir antes de que finalice el mes o antes de que finalice la semana o antes de que finalice o sea, es, es una simbiosis, ¿verdad? pues I rise, we rise o sea, yo crezco, ustedes crecen o ustedes crecen, yo crezco y es lo que siempre tienes que estar pensando ¿verdad? en tu primer círculo que les decía que hace rato son, somos los socios o sea, ver cómo siempre estarnos beneficiando número dos eh, a tus mejores empleados y, ya número, eh, y a tu familia que va a la par tus mejores empleados y familia y número tres, a todos los demás empleados. ¿verdad? Entonces tienes que ir viendo cómo beneficiar y cómo desparramar, pero en una prioridad. ¿verdad? Porque yo lo que considero y lo que he aprendido es que si uno le da prioridad a lo que entra, pues lo que sale es muy poderoso ¿verdad? y te da para poder hacer lo que tú quieras y lo como quieras. Y pues es algo. No, o sea, para mí es inexplicable, pues. O sea, es, es, es una herramienta muy bonita hacer que a tu socio les vaya bien hacer, o sea, sinceramente, ahora que Saúl se está comprando la casa de sus sueños, para mí es así como, o sea, inclusive más que mi propia casa de mis sueños, o sea, cuando Isra te la compres, que yo sé que va a ser muy, muy pronto, es lo mismo, o, o que planean que van a comprar sus carros, o cuando escriben sus libros, o sea, y eso es la simbiosis, ¿no? O sea, el... Ver cómo beneficiar a tus socios O sea, en ese rubro, ¿verdad? O sea, para mí es mis socios darles esa herramienta Porque ellos me hacen generar más Mis mejores empleados y mi familia en ese orden Pero si cambio el orden Muchas veces falta Puede faltar dinero Entonces tienes que ver que, que Hay un orden específico para seguir generando Oh, sí ¡Poderoso! Sí. <risa> ¡Poderoso! Aparece la magia ¡Poderoso! Poderoso. <risa> ¡Poderosísimo! Sí, la verdad Hacer sistemas o, o seguir ciertos pasos Que de todas maneras eh, Sabes que te van a llevar al segundo piso Si es que es el, la meta Llegar al segundo piso Bueno, eso es como si fuera una analogía Específicamente Y si sigues esos pasos Es eh, de lo más fácil No es de que vas a subir De dos en dos o de cuatro en cuatro Porque eso ni siquiera se puede Más bien es seguir un orden Y es lo más fácil Que si sigues hasta pasitos de bebé pero bien hechos, eh, pues la verdad, debe, de, debe generar sinergia. Y es conocimiento, ¿eh? la verdad, eh, para mí es algo mágico tener gente tan inteligente, porque eso me, me, me nutre muchísimo en el actuar, específicamente no en regaños, no en, en palabras, sino en acciones. Eso es algo de lo más importante, de las acciones. Y es lo que siempre absorbo cuando vengo aquí, cuando lo digo con mucha gente más inteligente. Y se los agradezco, gracias. Que te regaño, sí. no por eso ah. más en más no. en acción es lo que decía te salió no a y a la, y a la y siempre, pero bueno. sí pues ¿Saur? sí sí David el, yo creo que como tú comentas es muy importante tener esa relación de, de socios y claro cuando finaliza el mes a cada quien le toca lo que lo que merece y eso es muy importante Primero va el socio De ahí vienen los mejores empleados Y ya, luego viene la familia Y creo que esa parte es muy importante Para mantener una relación sana, estable Y de crecimiento Esa es siempre las cuentas claras Eso es muy importante en una relación Como una vez lo dijiste en un taller Es como un matrimonio Entonces las cuentas claras, amistades largas Pero eso, esa parte es, me queda muy clara A mí de siempre pagar Pagar claro. lo que ...lo que le toca a mi socio... ...y, y fíjate... ...y se los agradezco... ¿eh? ...porque yo sé que... ...cada vez que fluye... ...y es por eso que yo los escogí... ...como socios para... ...porque yo sé que vamos a llegar... ...muy lejos ahí, ¿eh? ...y si en lo chiquito... ...eso es parte de... ...ahorita de la explicación... ...del podcast de... ...cómo hacerle para... ...para... ...poder... ...encontrar un socio... ...que te pueda ayudar... ...o cómo... Eh, ...asociarte... Eh, ...en lo pequeño se comportan... ...de cierta forma... ...en lo grande se van a comportar igual... ...entonces... Para mí el primer punto siempre de, con el cual trabajo y con el cual escojo con quién trabajar es que sea honesto. O sea, que si empezamos, o sea, desde un inicio se trace lo que es y se cumpla. ¿Por qué? Porque otra vez, si vendes 100 mil pesos y en los 100 mil pesos no o diez mil dólares y no te quiere dar el pedacito que te toca, cuando toque un millón, dos millones, diez millones de dólares, va a ser lo mismo que esto de acá. Entonces, yo pienso que la honestidad, la lealtad, la integridad es el principal punto que tú debes de ver. Porque puede ser que hagan muy buena conexión y hagan crecer los negocios, pero si no está esa, eh, el ser equitativo, es muy complejo que eso vaya a durar. Entonces, para mí ese es el principal punto, ahí es... Eh, donde yo enfoco mis energías, porque sé que tengo una habilidad de negocios, pero siempre busco donde sé que mi tiempo va a generar más, es donde lo dedico. Sí, pues. ¿Qué piensan? Sí. Tiene mucha razón, la verdad, porque es algo muy complejo estar buscando eh, oro donde no hay, o tratar de cambiar eh, cualquier metal en oro. Y eso es algo, algo demasiado importante, así como hacemos alguna cosa chiquitita, cada vez hacemos cosas más grandes. Y es un patrón de conducta, la verdad lo veo en todas las, en todas las situaciones. Mientras tenemos un patrón de conducta este, chiquitito, así como cuidamos un peso, así cuidamos un millón de pesos. Y así como cuidamos a las personas que más queremos, o a, a nosotros mismos, es normal que así cuidamos a otras personas. Y es algo de, de integridad y de, y de valores exactamente. Y esos valores es como lo más importante para poder tener buenas relaciones y crecimiento a largo plazo. Siempre. Y de tener buenos términos. Y esto que acabas de comentar, David, yo también lo aplico también con la gente que me rodea, igual. Y me doy cuenta que también con la gente, o mis colaboradores, igual, que, que sean sinceros, que sean honestos y que no, que no mientan, ¿no? que sean digo yo derechos. Y eso también lo aplico. Y Creo que es una parte muy importante, pues cada quien tiene que, este, si yo me comprometí desde el inicio a darte lo, este, tu porcentaje, lo tengo que hacer claro. como socio. Y fíjate, el, el segundo punto que yo veo, ¿verdad?, y que para mí también es muy importante, es que la persona con la que me asocie me haga crecer, o sea, me pueda llevar de un punto A a un punto B... O, por ejemplo, cuando me toca asociarme con alguien que gana menos que yo... ...saber que esa persona puede y tiene la capacidad de llevar un punto A a un punto B. O sea, yo veo que sean trabajadores, que sean honestos, que sean leales... ...pero observo, ¿no? O sea, me puede llevar del punto A al punto B. En tu caso, o en el caso de la gente que nos está escuchando... ...si, oye, no he logrado vender, no sé, 10 millones de dólares... ...entonces tienes que buscar a alguien que ya haya llegado a los 10 millones de dólares porque la experiencia de haber llegado ahí, o sea, ni con todos los estudios, ni con todo el dinero del mundo, o sea, esa experiencia va a hacer que cuando te surjan los problemas, pues tengas a alguien que te pueda guiar y pases tus procesos de transformación más rápido, ¿no? Yo creo que nos han pasado muchas, Saúl, Isra, o sea, de acuerdo cuando... Cuando tuvimos un detenido ahí en la farmacia y que no sabíamos qué hacer, el abogado y qué, qué hacemos, y sí, pues. de ola, dije, tranquilo. Primero habla de este abogado, hay que hacer esto. Oye, que el dinero, ahí está, mira, dale, hay que hacer esto, no le des más y pum. O sea, las sí. dos semanas iba fluyendo, ¿verdad? Cuando, si no tienes a alguien que te guíe, es. Pueden pasar meses, ¿no? Y te puedes desfalcar y puedes hacer muchas cosas que inclusive. Te pueden hacer perder más. Entonces yo pienso que... Y, ¿Y qué tiene que ver eso del abogado? Pues tiene que ver con todo, ¿no? Entre más problemas... Entre más dinero ganas, más problemas tienes que manejar. Pero ahí también te ha tocado, Saúl, o sea, con lo del SAT, y con lo que se nos bloquearon, nos bloquearon sellos, y que esto, y que el otro, y... Y yo inmediatamente les, les escucho la voz a mis socios y ya sé que están batallando. Ah, me acuerdo que estaba hablando con Saúl y... ¿Qué onda, Saúl? Pues... Oh, ¿Y qué tienen? Oh, es que me mandaron un requerimiento. O sea, dije, vamos a resolverlo, güey. Cálmate. Hay que hacer esto, esto y esto. No, David, pero sí se va a resolver, hombre. Hay que hacer esto, esto y esto. Se está resolviendo o no está resolviendo. Entonces, es muy diferente que te guíes de alguien que ya ha llevado el proceso y que sepas que hay pasos y eso te da una confianza muy distinta. O sea, yo les decía hace rato a los muchachos. O sea, en un año, año y medio vamos a llegar a 2-3 millones de dólares en ventas. No porque yo quiera, sino porque sé cómo hacerlo, pues. Y vamos a llegar. Entonces, es nada más cuestión de que es, se siga el sistema. Y, y cuando tienes a alguien así, yo pienso que tienes que cuidarlo. Tienes que decir, ay, bueno, ¿cómo le hago para que. O sea, no es, crezca? O, número uno, bueno, para estar. Para hacerlo mi socio. Y número dos, ¿cómo le hago para que la persona se mantenga porque sabes. ...que es una simbiosis, ¿no? O sea, y eso es, es parte fundamental, yo pienso... es ...tener a alguien que te sepa llevar de A a B... ¿Qué piensas? Sí, para mí es algo... Fue, fue, ...o ha sido algo fundamental... ...fundamental, primero la experiencia... ...luego la guía... ...eso es algo demasiado importante... ...las ganas de enseñar... ...si, si algo, algo tienes mucho es de eh, ganas de enseñar... ...y eso he aprendido muchísimo... ...a enseñar... ...y eso la verdad... Cuando se transmite a las demás personas y hacemos la simbiosis con otras personas que estaban como en diferentes eslabones, pues obviamente generamos la, se genera la sinergia y se genera el crecimiento y la mejora. Y obviamente es eh, siempre ganar-ganar. Mientras más grande es la persona, obviamente llegan problemas. Diosito te manda problemas más grandes y obviamente te hace más grande para solucionar esos problemas. Eso es algo, algo que he entendido y que me ha... Que me ha sucedido y que me ha funcionado muchísimo Y obviamente cada vez me va mejor Cada vez mejor Más con mis conocimientos, mis pensamientos es La perturbación Que cada vez es más Cada vez la siento menos Es más mejor <risa> Cada vez es más ínfima Sí, en mi caso Vuelvo a, a repetir lo mismo en, las, en cada día Que tengo la junta con David Yo aprendo, o sea, desde el inicio fue perturbador, no fue, no es fácil, no es fácil, pero, pero he aprendido mucho y eso es lo que a mí me, me emociona y, y aprendo de, de David cómo, cómo habla, cómo se expresa, no regaña, o sea, es algo que me impactó mucho, no regaña, o sea, controla sus emociones, muy, muy bien. <risa> pero también sabe cómo cómo, este, cómo presionar, ¿verdad? cuando las cosas se tienen que hacer y hay que hacerlas. He aprendido mucho, es, es, es impresionante Me, Nunca había conocido a una persona así Y todos los días aprendo Cada vez que tengo una junta Trato de aprovechar para absorber Todo el conocimiento que tiene Cómo, cómo aplicar el sistema Rockefeller ¿no? Que es algo también importante eh, Poner indicadores este, Buscar a la persona correcta En, en el puesto correcto o sea, son, Hay mucho conocimiento Que no se podría explicar en unos cuantos minutos Mm -hmm. ah, sí. sí, exactamente es apegarse a esos, esos procesos Y desarrollar a las personas que igual y tienen algunos conocimientos técnicos Pero no tienen los conocimientos de los procesos O de lo que en verdad funciona Porque me pasa hasta a mí En medicina, en la escuela aprendí ciertos procesos, ciertos pasos Pero a la hora de estar en la, en la consulta Pequeñitos detalles diferentes hacen grandes cambios a la hora de recetar, a la hora de tratar, a la hora de platicar con las otras personas, que, que eso obviamente no le enseñan en la escuela. Y esos cambios, esos pequeñitos detalles que, que se aprenden durante la experiencia, durante la forma de platicar, durante la forma de, de comunicarse, esos son los que generan muchísimos más resultados, muchísimos más resultados. Gigantes. Ahí es donde viene la magia. En esa forma de, de sí. comunicar, en la forma de transmitir. En, cuando leí el libro del sistema Rockefeller, hay mucha información muy importante, pero cuando ya lo, lo llevas a cabo, la acción, es muy, es, es un, es muy, es muy diferente. Pues. El cambio es drástico. Porque todos los días, todos los días, entonces te vas programando a, a hacerlo, ¿no? A que se haga realidad. <risas> Leerlo es una cosa y llevarlo a cabo es muy diferente. Y yo pienso que cuando, o sea, no sé, hablamos hace año y medio, Saúl, y hace dos años, no sé, me acuerdo hace cuánto fue exactamente, dos. que empezó este matrimonio. Este, es que realmente es, o sea, es algo, digo, obviamente no no de pareja de nada, pero es, es una simbiosis muy cañona, ¿no? Porque todo el día te la pasas, todo el día estás viendo cómo llegar a una meta, cómo dar números, pero hay muchos procesos, ¿no?, que van pasando. ¿no? O sea, y lo importante es entender que, pues, hay procesos y y es muy diferente que tengas alguien al lado que te ayude a pasar ese proceso. Así como ustedes, yo sé que ya lo han visto con su gente. Y ahora que ustedes lideran a la gente, ya no hacen todo solos. Porque yo pienso que antes, pues eso nos detenía mucho. ¿eh? El que yo hago todo, yo eh, canto el villancico, cargo a la virgen, traerlo los cohetes. Y, o sea, todo pues es muy complejo. Y ahora es, ¿cómo hago para hacer que mi gente pase por ese proceso? Y ustedes ya lo empiezan. A ver, y sobre todo pues que ya están entrenados capacitados de hoy, pero me está pasando por un proceso, pues vamos a hacerlo que avance, ¿verdad? o sea, cómo le pico los botones. Y eso, eso tiene que ver con el tercer punto, que realmente tú entiendas que cuando te asocies, no nada más ya tenga la experiencia de la otra persona, sino realmente tenga la disposición de enseñarte, de ayudarte... Y que se interese por ti. O sea, yo pienso que esas son las tres. O sea, uno es los valores, ¿verdad? La lealtad, la. Eh, equidad, de que realmente te dé lo que se cumpla, te dé lo que se prometió. Dos, el. ¿Cuál es el dos? Chepa, Dios. El dos era. El que realmente la eh, tu socio tenga la experiencia. Ah, okay. Y el tres es que realmente se interese por ti ¿no? O sea, que se interese por tu proyecto Y yo pienso que eso es algo que, que debes de cuidar no. Cuando tienes a alguien que se interesa por ti Que sabes que cuentas con esa persona Dale O sea, muchas veces ni siquiera va a ser dinero Sino es alguien que te puede guiar en momentos Oscuros, o que te puede guiar en momentos Complejos, o te puede dar un Zap en momentos de que estás muy alto ¿no? Sí, pues, para, para mí siempre es eso Ganar, ganar, ¿eh? No hay, no hay de otra, si viene en los valores Impregnados de la persona Siempre estar aportando, aportando, aportando Eso siempre es una buena sinergia Siempre es un, un buen una buena acción Si no hay en, exacta, en ese caso Alguna actitud de ganar, ganar O que nada más uno de los dos gane Aunque el otro está aportando conocimientos este, Pues no es tan No, no es retable y no es sano Para mí sano exactamente es la palabra que quería encontrar este, Porque obviamente para, para hacer crecimiento Teniendo siempre en mente Que va a haber un, un, un lugar B de que va a haber crecimiento para los dos Para, para los dos o las varias personas Que estén involucradas en la sociedad Pero eso es algo demasiado, demasiado importante Que, que se nota en las acciones No, no en las palabras sino se, se nota en que sa, tanto se está aportando diario y que tanto está haciendo Crecer a la relación Porque siempre se nota Hay cosas que no se pueden esconder, el dinero y el amor Primero <risa> el, el dinero y lo pendejo Ah, no sé, la verdad, pero el amor a mí me suena mejor <risa> Cada quien, cada quien le pone el enfoque en lo que quiere <risas> Y pues como a mí me interesa más eso Pues obviamente eso es lo que predico De que se nota, se nota Sí, en mi caso cada vez que yo hablo con David en las juntas Yo siento que me quiere ayudar Entonces esa, esa parte es importante, ¿no? Que sientas que siempre te quiere ayudar Y... Yo lo siento, todo el momento él me habla, me, me dice cómo vamos con los números, porque él quiere que crezca y que ayude a más personas. Creo que esa parte se siente, no no nomás se dice, sino se siente. Y cuando lo sientes, pues hay que darle, ¿no? Hay que asociarse y todo el momento eh, también aprendo y e intento hacer lo mismo con mi gente, ¿no? Pero es algo que, que aprendo de, de mi socio, que todo el tiempo quiere ayudar. Y, y otra vez, ¿verdad? Es, yo aprendo mucho de ustedes, yo les enseño lo que, lo que yo sé y vamos creciendo y eso es lo importante. Y para recapitular, yo, yo pienso que han sido 30 minutos muy, muy poderosos que hemos vivido. Digo, no, lo hemos resumido todo lo que hemos platicado durante todo el día, pero básicamente es que tengan los valores, o sea, cuáles son los valores, pues que sea equitativo, que sea leal, que sea honesto. Número dos, que tenga la experiencia, ¿no? Que te pueda llevar de A a B o el capital, cualquiera de los dos, yo siempre pongo la experiencia, o sea, que sepa realmente que ganar 10 millones de dólares, pues voy a asociarme con alguien que ha ganado 10 millones de dólares. Y el punto número 3... Eh, que quiere ayudar. Que se interese por ti, ¿verdad? Realmente. Yo pienso, cuando tienes esos tres, ay, bueno, o sea, es... La probabilidad de éxito es muy alta, muy alta. Entonces, yo considero que se podría dar un bono extra del cuarto punto sería que te asegures que la persona no tenga antecedentes penales, o que no tenga, <risa> que me ha pasado que o sea, me asocia con gente y yo digo ay bueno, o sea, después de un tiempo digo híjole, me faltó conocer porque pues no ha sido el, o sea, pues, está en buro de crédito está en esto, para mí es, es un factor muy importante porque sé qué va a pasar en un periodo de tiempo, o si a un banco le prestó y acá no está fluyendo, pues sé que es porque pues no está acostumbrado a pagar sus deudas, ¿no? y son señales es lo que yo pienso a fin de cuentas es un patrón de conducta es un patrón de, de, lo que patrón de conducta o sea no es algo que suceda ahorita sino uh -huh. es algo que sucede recurrente constante, constante constante hasta que hasta que yo yo lo he visto que a, es hasta que no te haces consciente de qué es lo que está sucediendo y si quieren cambia si quieren lo mejoran y si no pues hay que tener mucho cuidadito mucho cuidado porque eso se vibra eh normalmente se vibra cuando te sientes ganas de estar con otra persona Inconscientemente ahí estás Inconscientemente se pega Correcto. Y pues bueno este Muchas gracias Con mucho gusto Isaac, Muchas gracias un placer te... coach. Gracias un Gracias profesor, David Escritor y coach Empresario listos para entender el guerrero yeah, claro que sí. Desde que nací desde que... <risa> Nací descalzo, nací descalzo. <risa> Vamos a ir a Escalar en la huasteca Va nos bueno, esperan la noche en cerrar la silla Pero para, bueno, para vivir nacimos sí. Muy bien. Eh, muchas gracias a todos los empresarios compartan por favor este podcast con la gente que sabes que les puede ayudar eh, te puedes meter en la página www .empresario com si tienes alguna duda eh, no es que si quieren dar sus páginas web redes sociales de las artesanías de las farmacias uf ya no me acuerdo de es tu salud y sana en facebook ahí los puedes encontrar